Hola, bueno, a todos. Estamos en un nuevo video de... Hola, estamos aquí en Counter. un nuevo vídeo de... ...Strike Counter Global. ¡Tío! <ríe> uh, wanted, guante. Hay un, hay un sticker que te tengo que pasar y que lo tienes que usar sí <risa> o sí. Quiero ser español. Eh. Entramos a la venta, vale. ¿eh? Una, dos, Ahí, ¿no? Muerto Nice Me un poco de balas, eh Cabrón, pero dame da, una Ah, vale <ríe> es, <ríe> notas. es que me gusta el skin Me gusta el skin eh, Me cojo SSG ¿Te parece bien? Dame a mí, dame a Dame a mí. <ríe> Vale no no, no, no, déjalo, déjalo ¿Seguro? Mi hijop hacia atrás <ríe> Que no me sale mm. Magnífico Yo no sé, yo no sé ni cómo se hace eso Creo que es algo así, ¿no? Una... Una y es que ir saltando y bueno, ya te explicaré en otro vídeo. Otro vídeo de Joe. En otra ocasión. Lo cobro por aquí. Eh, tengo uno detrás. ¿Dónde? ¿Dónde? Vale, vale. Los dos, los dos, los dos. Vale, vale, vale. Lo escucho. No, no, no. No, bro. No. Llevo mucho sin jugar, no. No tengo ni idea. Da igual, bro. Está bien, está bien. No, es que tengo, la, tengo el aim en el culo, ahora mismo. ¿Le he peta la bomba? Capaz, eh. Ah, qué pena. Debería haber aguantado un poco más. No, no, es que... No, te había llamado el, el molo. Ya la cosa es que no debería haber mirado hacia la derecha, o sea. Mira, la voy a comprar. Tómate, <risa> sí, la cambio. Buah, ¿Verdaderamente quieres cambiar la pobre <risa> Muy vale, bien, vale. Uy, mierda. Vamos <risa> a los dos por el mismo, venga. Joder, el pony ahí que me ha salido. Pero... No, no, tan. Oh. no, te venga. no, te eh, mira, tienes ¿tiene aquí una mierda esta Ay, no, no he llegado No problema Es horrible. Bueno Ellos no responden ¿Tu, tu música es... Esta mañana está practicando con el... ¿Y Señor música? Scout, o sea que debería pegar cabezas como trenes ¿Has estado practicando? ¿Cómo nice. que? que tu... No, no, tu voz de... Uf, me cago en la puta, no lo he visto Y me ha pillado sin el arma en la mano ¿Cómo? ¿Cómo coño está pegando detrás de la pared? Que, que tu oh, voz es preciosa, está. no respawn. O sea que no canto. Oh, bueno. ah, ah, vale. <risa> es que, ¿Dónde has muerto tú para coger la? Que es que está, el AK? Está está a tu derecha, en en donde eléctrico, Por ahí, eléctrico. ¿no? Vale, vale. Para ti todo es eléctrico, cabrón. No, eléctrico es eso, ¿no? ¿Qué es el eléctrico? Eh, la zona que es un cuadrado. La cajita. Claro. Sí. Ahí, ahí sí. es muertos. muerto. Ah, sí, al lado de Popdog. ¡Bueno! Qué hostia, ¡Qué hostia le he dado! Mira ah, eléctrico mira la... es la profesión que tenía el tío que me cogía no. uh. ¿Qué? Está aquí arriba, no lo he escuchado, ¿no? Dale, bro. ¡Ah! ¡Qué mágico! Bueno. Ha visto toda la chip al pobre aquí arriba. <risa> Estaba viendo ahí. El... Su, la, lo corbado que wanted. iba en nota. Ya. Yeah. Tío, Guanted, desde que traes ese Mouse Racer, estás jugando como los dioses. Mouse Racer. Es verdad, tío. Me lo, me lo trajeron ayer, ¿sabes? Sí. No, no sé, se amolda perfectamente a mi mano, o sea, es lo mejor que tenga. Tira un, un molo por tirarlo, eh. está mal, eso es para pa, pa que sepa que tenemos dinero. ¡Eh! ¡Que me lo ha da dado en la cabeza! 27 en uno Me la hago a muchísimo. ¡Eh! ¡Cojone! Mejor no. Mejor no. Seguramente uno, me esté, uno me esté pushando por aquí, o sea que. No, uno siempre está por ahí, por esta zona, o sea. No sé. El otro tendría que estar dando la vuelta eh, y tendría que saber que estás ahí, cabrón, no creo que te ha esperando en el resto. Lo que, lo que sé. ¡Eh! <risa> Ahora la cosa es el otro, ¿sabes? Seguro que está en el tren, a mí me ha matado uno por ahí. Y creo que ha sido ese. Por, dónde? ¿Por, qué por, te... ahí, por ahí, por ahí, por donde es la bomba. Aquí. No, yo yo planto y si muero pues muero. Nice. Yo me subí arriba, tío. ¡Hostia! ¡Adiós! Vaya puto... Vaya puto loco. ¡Hostia, qué malado! ¿Te una? ¿Sí, sí, <risa> Ponte la chupa. Ponte <risa> la chupa y mucho. ¡Galil! Voy a ir por el, la zona de esta. dime ¡Voy! No, tú no. ¿Y ahora? <ríe> Te dije. ¡Cagan! ¡Oh, mi llano! ¡Oh, chao! ¡Uh, reventadísimo 40... ¡Ah, 44! ¡Qué cojones! Le quita 44 nomás. Está <risa> allí. ¡Eh! ¡La has visto ahí! ¡La he visto ahí! <risa> Ni un! Yo the escondo y que un! ¡Mi un! ¡Mi un! Se la jugó. No, la... Es que ha ido cieguísimo, o sea, el pobre. Se lo ha jugado además. O sea, es que debería haber pre... eh, asomado directamente donde estaba yo. Porque si sí, yo estaba en esa esquina, porque he soltado y o se ha cochado el... básicamente. Luego le he tirado la flash para. Fuera... El prefiere. Para irme a otro lado. El eh. si sino... no. No digo que él te debería haber echado, aunque sea un prefiere. ¿Sí o se inventa Está a ver ahí, eh. donde estaba yo? Lo, lo, ¿lo he flasheado, no. bro. Sí, sí, sí, tanto. Está a fondo, está a fondo. Se ha matado, eh. <coughs> ya lo tengo yo, bro. ¡Hala, hala, hala, hala! <risa> Estaba literalmente apuntando abajo. ¡Qué me apuñala. Voy, voy a, voy ahí, a hacer. Voy a, a No, hombre, el... no. <risa> Pero ya hay un molo allá. Voy a, ir, voy a ir con lo que voy. Bueno, sí. voy, a, voy a ahorrar. Me he puesto aquí en una señorita cuenta, una cuenta Smurf, porque este hombre pues me hace bajar el, el sheriff que tengo de dos para dos Y eso no lo quiero. Cabrón, si soy malo, soy malo, tío. Yo no puedo hacer nada. Pues no aguanté. Bueno, aguanté. Voy flying, o sea. Esta gente se es da platita. O sea. Está en la escalera ¿Tú? esa de allí. <risa> más has entendido? Ah, sí, dos en uno, qué cojones. ¿Cómo haces dos en uno? Pegándole con la flash. Ah. ¡Qué guarroso! ¡Qué guarroso! Juega bien, juega bien donde va? va 7-5 El notario Bueno, le vamos haciendo bien Le están carreando de una manera <coughs> Estamos haciendo bien, lo estamos haciendo bien Le no voy he a echar 3, no voy a echar Ya, le voy 4-5 Hay que mandado Ahora <risa> por <risa> jugar Uh Uh Yo tengo que me Vale, bro, vale <risa> A ver, a ver, a ver, a ver, a Tuta, tuta, manda a ver, chayay Causa a Vale. Toma. ¿Dios ¿Será, mío? ¿Será posible? Translate. <risa> no hubiera no, sido potter más que nada. Venga, <risa> tío. Translate español. <risa> a ver. ¿MP9? No. Sí, igual que no? Yo ve con el sniper. No, no he comprado. Bueno. Esto era 9, ¿no? ¿Qué? No, era hasta 8 pero por ahí, no sé Venga ahora, venga ahora, vale. es importante ¡Pero bueno! guante por favor. No me lo puedo creer, guantes, tío. Lo que te acabas de perder, hermano. Eh, un nota que tenía por la espalda. Me he dado un tarnon. Le he dado un headshot. Y luego el otro me ha salido y le he hecho otro tarnon y le he dado en el cuerpo. Con el sniper. Yo solo. <risa> y guante Y guantes. Uh, estoy viendo la cabeza. ¿Queda alguna cara? Ah, lo van a muñar. A muñar, no a mullar Lo van a eh, muñar. Eh, bueno. Bueno, si da, regreso, no respawn. Cuéntale a, a los seguidores del LC alguna cosa mientras Guantes muere. Bueno, les puedo contar algo interesante: de que ahora Google Translate. Hola, bueno. Maneja. Sí, maneja qué. Y yo, guante. <ríe> bueno, me dijiste. Te... Ah, Hasta bueno, que bueno. Guante, me, dijiste. Eh, me he hecho una ronda. Que he hecho dos. Dos. Turn off. on. Turn on. 280. ¿Sí? He hecho 280, tú. A uno le da en la cabeza y a otro le da en el cuerpo que estaba tocado por ti. O vaya ¿Qué te parece? Bueno, entonces a los, chi a los chiquillos sí, los puedo contar que corre, corre, corre, estamos aquí Bueno tíos, les puedo contar de que Google tiene un nuevo programa que se llama Google Arts pues no. and Culture Y esto, esto sirve para poder ver y visualizar museos en 360 grados Así que les recomiendo que si tienen ganas de ver museos Pueden meterse ahí Poner y digitar el museo de su agrado Pueden visitar uno de España, pueden visitar uno de Estados Unidos, uno de Italia, uno de Perú Donde sea, desde la comunidad de su casa, y pueden verlo en... Madre magnífico Noticias de no <risa> Wow, Guau bro, ¿con cuál te vas a quedar? <risa> Tómate la cambio, te la cambio <risa> Las he cogido todas. Bueno, tú sabes hace cuánto tiempo que yo no uso un arma de esta Para la M4 esta sin el silenciador. Desde que empecé a jugar este juego. ¿Qué horas? ¿Están ahí los dos? Mira bro Oh mío, bueno, no sé si... uh, uh, uh, uh. ¡Wow! Madre, la suerte, <risa> bro <risa> GG Ahora Ahora te voy a enseñar Te voy a enseñar la repetición que ha sido magnífico vamos Bueno, espero que os haya gustado este vídeo pasárselo bien, os queremos, adiós y buenas tardes Uh vale pasta Pues lo vendo ahora